Ya sabes que estamos transmitiendo todas estas campañas en exclusiva por el canal de Twitch y ya después los subimos aquí en YouTube, ya estamos bastante atrasados aquí así que tal vez empiece a subir dos campañas a la semana si te gustaría ver eso déjame en los comentarios y bueno, ahí en el chat cuando me llego a dorar en alguna parte porque me pasa, me ayudan bastante así que si quieres luego tirar paro, jálate para Twitch Y bueno, he de decir que la biblioteca es el nivel más difícil de Halo 1 al menos para mí y creo que más que nada fue porque lo hice a como saliera. O sea, no reinicié la misión prácticamente nunca. Lo único que hice fue cada vez que mataban el checkpoint seguir avanzando y pues con lo que me tocara. Y pues con eso aprendí varias cosas que no vas a ver qué hice, pero que, que aprendí a la mala. Entonces te recomiendo bastante escuchar mis consejos y no hagas lo que yo hago, sino simplemente hay maneras más fáciles de hacer la biblioteca y menos arriesgadas. Uh, primero que nada, yo solo sé acabar la biblioteca con los trucos de atravesar flots con paredes, o en su gran mayoría hacerlos Así que exactamente eso hice, maté... bueno, no maté, le quité la, el bracito al flot de la pistola de plasma Porque ya sabes que en legendaria siempre es revividor, no importa si prendemos calaveras, siempre va a revivir Entonces decidí llevarlo conmigo para atravesar la pared, maté al flot de la magnum o de la pistola normal y también al carrier Y con eso ya podemos seguir avanzando Uh, busqué el punto de control también Por cualquier cosa Pero honestamente si sí te matan Mejor reinicia Es más rápido que salir al menú Y para que este vato se muera Son tres disparos ¿Recuerdas que el legendario normal era con dos? Bueno, eh, los revividores en lazo se mueren O mejor dicho Fingen morir con tres disparos Y bueno, atravesamos la pared Y aquí es cuando me di cuenta De lo horrible que es Pelear contra los flots en esta dificultad Ya que una granada no les hace nada entonces fue así de, ok, ¿qué tal si lanzamos dos granadas? Y después de andar ahí este, calando el daño y checando unas cosas, nos salió esto que fue un golpe de suerte, ¿quieres que la granada en primero entre al túnel? Entonces eso fue mala play mía, tuve que lanzar tres granadas en lugar de dos, pero como puedes ver, esta escopeta me voló a los pies y eso fue así de, gracias. Y aparte, uno de los carriers Terminó explotando a todos los flots Que estaban en esta zona y a sus granadas Y fue genial Y, y aquí, muy mala play mía, No conseguí escudo y perdí bastante bien Entonces traigo... Como nada más una barrita y casi nada de escudo, así que fue así de, ah, vamos a hacerlo, a ver qué sale. Y aprendí a la mala que aquí sí necesitas vida, no tanto porque sea imposible, sino porque si, con, con la cantidad de vida que yo traía es difícil. Entonces, esto que acabo de hacer, lo hice, básicamente es lo que vamos a hacer, solo que no hay que fallar ese golpe que acabo de fallar. <risa> Así que va de nuevo, simplemente cada vez que encuentres un flot le das o un golpe o espada, eh, escopetazo y golpe y con eso vas a sobrevivir. Cuando ves que se acumulan todos en una zona granadita y después seguimos. Aquí no te preocupes, hay un paquete de vida, aquí ¡boom! paquete de vida, disparo, golpe. Aquí no traía ya granadas para hacer el salto granada con el sobrescudo, el que enseñé en la guía legendaria, así que fue así de vamos a tomar la ruta pseudo normal. Y perdí bastante escudo, pero el lado bueno es que sobreviví. Así que yo lo veo como un epic win esto. Y aún más suerte que los floats que aparecen justo aquí en esta puerta. Antes de entrar al elevador, no aparecieron. Y como no aparecieron, fue así de excelente, podemos pasar. Si a ti te parecen, te recomiendo guardar una granada para ellos. Pero si no, Si tienes la misma suerte que yo, genial. Eh, pasamos al primer piso. No es tan complicado, honestamente, el primer piso. A mi parecer, el segundo piso es lo... ...lo difícil... ...a menos que hagamos la strat segura... ...que ahorita te voy a explicar... ...aquí... ...más que nada... ...pégate al lado izquierdo... ...para evitar a los carriers... ...a veces los carriers salen del lado izquierdo... ...pero por lo general... ...aparecen siempre del lado derecho... ...entonces quieres alejarte de ellos... ...porque te van a explotar... ...y después esperar a... ...activar el mantener tu posición... ...cuando te sale el diálogo... ...te escondes... ...y aquí simplemente... ...vas a matar a todos los carriers... ...esto lo aprendí a la mala... ...tienes que matar a todos los carriers... ...porque si no... Este, ellos te van a matar a ti cuando intentes, pues, pasar a la siguiente sección. Entonces, sí, disparale a todos los carros. Y ahora nos vamos a ir por la parte central del, de la biblioteca. Ignorando a todos los enemigos que hay, pues, en los pasillos. Y aquí, esto no sé qué tan bueno es. Eh, hice el salto granada, tal cual. Creo que no hay necesidad de que tú hagas el salto granada y simplemente espera que abra la puerta. No estoy seguro. Yo lo hice porque, según mi entender... Estos flots que vienen aquí adelante los encuentras antes de que ellos te encuentren a ti y entonces les puedes colocar estas granadas. No estoy muy seguro. El lado bueno es que hay un paquete de vida, así que podemos usarlo para recuperar vida y también podemos agarrar a golpes a cualquier otro flot que quede aquí. Y siempre va a haber de 2 a 3 escopetas, así que busca las escopetas porque <ríe> si sí, vamos a escasear mucho la munición en este nivel. Y bueno, aquí sabía que, que todavía podía encontrar una escopeta Efectivamente encontré la escopeta Y este carrier me quitó un buen de vida Como puedes ver, el paquete de vida nos hizo un paro Y ahora simplemente es avanzar matando a los carriers poco a poco Cada vez que vas una cebollita, intenta darle un golpe para recuperar escudo Y aquí esta es la parte difícil Si no eh, ah, si no has visto la guía legendaria, esta parte es bastante difícil Y la manera como pues, se nos ocurrió hacer esto sin, sin tener tantos problemas. Es simplemente acorralarlos aquí en este pasillo. O que ellos nos sigan sobre el pasillo. Y en esta esquinita hacerles el combo. Y aquí tuve la suerte de que este sujeto con la escopeta no disparara. O sea, no hay, no hay de otra. No sé cómo no morí. Simplemente fue mucha suerte. Agarrar a golpes aquí a, a las cebollitas. Y aparte, pues, balas de escopeta. Como puedes ver, me dieron muy pocas. O sea, mejor no me hubieran dado nada, ¿no? Así que... Bueno, esta parte era como la complicada, ya pasamos todos estos vatos, y lo que viene a continuación, eh, fue así de, ok vatos, a ver qué se me ocurre, y terminamos con este strat, que simplemente aquí vamos a brincar, aquí para evitarlos a los carriers, nos vamos a subir a la columna, y desde aquí dispararle hacia el carrier que está más cercano al, al, al flot con la rocket, y desde lejos, para que el flot con la rocket no se le ocurra atacarnos. Y ahora simplemente dejar que todos los flots que se vienen, pues se mueran. Agarrar a golpe a cualquier flot que no sea carrier. Y simplemente seguir avanzando. Aquí nada más quería algo de escudo y listo. Y ahora recomendación que debí de haber hecho pero no hice. Tira esta magnum y agarra la rocket que está aquí tirada. Yo nada más venía por la vida, pero créeme que sí, la rocket te va a servir. Quieres que al menos tenga un, un, un disparo por ahora, porque esa rocket nos va a ser muy útil más adelante como puedes ver seguimos avanzando y también quieres eh, farmear granadas de los flots humanos así que si ves un flot humano dispárale a ver si te suelta una granada porque las granadas son nuestras aliadas aquí en esta misión aquí suponte que traigo rocket y escopeta y te voy a decir dónde usarlo aquí yo no traía balas de nada, ni de escopeta ni de pistola entonces fue así de voy a pues llamar la atención de estos sujetos y dejar que las sentinelas hagan su chamba, las sentinelas los van a matar mientras yo simplemente me apaño sus balas y sus granas y si es que tiran. No debí de haber tirado la grana de fragmentación si te soy honesto, las sentinelas pueden hacer todo el trabajo ellas mismas. Y ahora que ya traía un poco de balas pude atacar a estos sujetos, me volví a quedar sin munición y ahora sé que aquí agarré munición para la magnum. Algo que puedes hacer es acarrear, hacer el juggle de tomar el arma y tirarla y así ir caminando entre el, la Rocket, la Magnum y la escopeta, para que así puedas llevar tres armas a la siguiente sección, pero como yo no traía la Rocket, pues así de ok, creo que tengo una idea, y es hacer que todos estos flot que aparecen aquí me sigan hacia la parte anterior, y que las sentinelas los maten, y funcionó bastante bien, si prestas atención, simplemente mientras ellos vienen hacia mí, yo me gasto toda la magnum para ver si puedo matar, o más que nada matar a los que puedan mientras mientras me persiguen, y cuando me quedo sin balas de la magnum y ya no puedo contra ellos, ahora sí me regreso y que las, las sentinelas hagan su chamba. Algo triste es que tampoco traía las de escopeta, así que fue así de... <risa> o sea, entré en modo huir y este vato de la escopeta ahora sí me estaba disparando. Le serpenté, le hice el zig zag y alcancé de pura suerte a no morir. Y aquí simplemente voy para atrás y que las torretas sentinelas los ataquen. Algo chido es que cuando se aferran a una torreta sentinela podemos llegar a agarrar los madrazos o recuperar escudo con ellos. Eh, tal vez no quieras hacerlo Al menos no al vato que trae la escopeta Porque puede que sea muy peligroso Pero, hey, funcionó Otro punto de suerte Si puedes mencionarme cuántos golpes de suerte hice En todo, todo el nivel, sería genial Pero no, aquí están todos los carriers Los vamos a ignorar, vamos a ir avanzando Este man con escopeta a veces sale, a veces no Y esta es la Dark door. Aquí puedes hacer un truco para atravesar la pared Pero como no tenemos suficiente... Suficiente vida, vamos a hacer esto, nos vamos a esperar aquí. Dije, ok, me voy a esperar aquí, en, esta, en estas dos columnas, como un minuto más o menos te tienes que esperar. Esta granada es para quitar al carrier y matar al Flood. Y ahora simplemente, a, a pura granada, ay, a mi teléfono ando hablando. <ríe> aquí a pura granada, simplemente nos libramos, agarramos la vida, agarramos escudo con golpes. Y yo, checa el patrón con el cual, est el cual estoy brincando, brincar aquí. Es este. No es Halo wey, Necesitas brincar en un patrón específico para que el otro flot con la Rocket no te mate. Aquí lo que yo te recomiendo es que si traes la Rocket, uses tu Rocket. Ya sea donde yo me puse a lanzar granadas o contra el flot de la Rocket. Te va a ser bastante útil en esta sección la Rocket. Uh, vamos a irnos por el lado derecho. Vamos a rodear todo esto para evitar a todos los floats. Más que nada porque ya no hay munición y hay muchos enemigos. Y como puedes ver, yendo por el lado derecho sin ningún problema. Ya pasamos a esta sección, nos dan otro punto de control, granadas, vida, excelente, podemos seguir Y aquí un poco de munición de escopeta para ver si podía recuperar más munición de escopeta de ese vato Y no, no sé dónde terminó su escopeta y fue así de, oh no, nos vamos a morir, vamos a morir Y tuve bien la suerte aquí, me trepé otra vez a la columna esquivando los carriers Matar a un carrier ahí y seguir avanzando, esto fue súper loco, aquí quieres usar... Munición que te quede, aquí Dios, alá, el universo Me mandó un flood ahí, y fue así de Mira, hay un flot agarro escudo y sigo Huyendo, entonces Otro punto de suerte, <risa> o sea, pu Pura suerte, aquí lo que te recomiendo es matar A todos estos antes de llegar a, a, a Seguir avanzando hasta la tercera columna que está aquí Simplemente, mátalos a todos O que no te sigan Para que puedas esperar aquí Los 90 segundos, minuto y medio Para que se abra la puerta y no te detecten Quieres básicamente estar parado Hasta que se abra la puerta, no tienes que hacer Otra cosa, escondernos ahí es la, la solución Y recuerdas la rocket Es para esta sección, aquí Esto me tomó varios intentos, dos granadas Para matar a todos estos vatos Y que hicieran reacción en cada a sus granadas de plasma Hubiera sido mucho más fácil Con una rocket, así que Para esos parados que quieres la rocket Si no tienes rocket, no te preocupes Aquí yo andaba en plan, necesito escudo Necesito escudo, y alguien me dijo en el chat Oye vato hay un paquete de vida arriba y yo fue así de... Ah, sí, cierto, tienes razón. Y efectivamente, hay un paquete de vida aquí. No necesitamos ahí andar peleando con las cebollitas por escudo ni nada. Hay un paquete de vida llegando acá arriba. Y ahora estamos ya en el último piso, si no me equivoco. Y en esta parte, si te das cuenta, tenemos que hacer un salto granada. Y checa mi cuenta de granadas. No tengo granada. Y este man, así, farmeando la granada, ese sujeto me dio una. Y fue así de... Ok, viene este carrier, voy a intentar algo. Lo que hago es activar su animación para que explote y me escondí al lado de la columna. Con eso no me hizo daño. Y ahora simplemente puedo farmear vida ya sea con las cebollitas o con los, este, flot que quedan vivos. Y aquí fue así de, ok, deja de molestarme, por favor, muchas gracias. Y listo. Tengo suficiente vida para hacer el salto granada. Así que lanzo la granada, brinco y pasamos aquí. Oye, pedrogas, no tienes vida. Todo esto está calculado porque hay otro paquete de vida justo aquí. Y esta es la última puerta, o la penúltima puerta... Si sí, es la penúltima puerta, siempre le decimos que es la última, porque esta es la última que te puedes brincar en realidad. Pero bueno, vamos a esperar aquí otros 40 segundos aproximadamente, tú espera que hasta, hasta que la abran. Lo que yo te recomiendo es simplemente no disparar, no hacer ruido, y cambiar tus gráficas a las nuevas, para que puedas ver a través de esta textura dónde están los Flood, y así sepas, ok, tengo tantos Flood, tienen tantas armas, más o menos como planear tu estrategia, puede que... Esto ya sea muy fumado de mi parte Pero créeme que va a servir bastante Y otra cosa Quieres una granada Eso es importante Este nivel es como súper, Es el nivel de las granadas Las granadas son los que te hacen la play en este nivel Y aquí yo venía y fue Ok, no tengo una granada Veamos, voy a bajar ah, Hay un paquete de vida y dije Habrá granadas, no hay granadas Pero me dieron este punto de control Y con suerte El float que quedaba aquí Uno de los float humano me era como dropeador de granada de fragmentación. O sea, en Halo 1, la propiedad de va a tirar granada se le establece en cuanto spawnea. Entonces, gracias a que me dieron ese punto de control, ese flot siempre va a tener granada de fragmentación. Así que otro punto de suerte porque no puedo creer lo que la granada, la única, o sea, la granada que necesitaba me la dio ese vato. Y ahora, ¿cómo pasamos por aquí? Nos vamos toda la derecha, le disparamos a ese carrier, venimos por aquí y en cuanto se mueve la puerta granada, no puedes perder tiempo. Granada, brincas acá esta puerta tiene como dos fases de, ab de abertura tienes que agarrarla en el primer ciclo, si la agarras después del primero te van a aparecer todos los flow en la cara, quieres hacerlo rápido y así simplemente venimos por el lado izquierdo evitando a todos los Flood y en este punto fue así de pausa, chat, vatos, que me dicen, reinicio, acabo el nivel, llevaba ya como una hora y cacho dos horas de juego y me dijeron, ya termina el nivel pedrogas ya después lo editas y lo subes bien a YouTube, y pues dicho y dicho, eso hicimos, y con esto terminamos la biblioteca en Legendario con todas las calaveras de la manera más rudimentaria que pude haber hecho, y bueno, eh, espero lo que yo hice te sirva de algo y puedas aprender un poco, y bueno, gracias por ver y nos veremos en la próxima.